Andrés, buen día Andrés, ¿cómo andás? Todo bien, José, Eh, Acá, Acabamos, todo tranquilo. Acá vamos yendo, ¿a dónde vamos? Vamos a la Laguna a La Salada Grande, muchacho. Estamos con el amigo Andrés acá, grupo de Urión Lagavi, Sentí la Peca, con Andrés Cabana, y quien le habla, José Vargas. Acá estamos, está lindo el camino Andrés, ¿eh? es está, está firme, che. ¿Eh? Sí, la... sí, cambiamos de auto hoy.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 ¿Quieres? lindo, lindo, che. Ah, no, lindo, lindo, lindo. Ah, bien está. Está malo, che. Esa. <ríe> Vamos José, cambio de modalidad. Las queridas taruchas aparecieron. Abriendo la temporada Madariaga. Y grande, eh, grande, eh. está justo en el sol. Vamos a volver a verla saltar, qué linda. La encarnada, la floca. Linda para arrancar, eh. Mirá que el tarucho pedazo de cocodrilo. Gigante, gigante. ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, agárrala! ¿Está? ¿Sí? Bien negrita, ¡Está hasta arriba de los dos kilos! ¡Bien, José!